Entre las sustancias pránicas, hay algunos vegetales que son muy, muy pránicos. Te traerán una enorme cantidad de energía. Al mismo tiempo, mantiene tus nervios muy, muy calmados. Todas estas cosas son relevantes solo para aquellas personas que se esfuerzan constantemente en cómo mejorar su vida, cómo rendir un poco mejor, cómo abrir otra dimensión de la vida. En la cultura yógica, clasificamos los alimentos en tres categorías. Comida pránica positiva, comida pránica negativa y comida pránica cero. El prana positivo significa que añade cierta energía pránica al sistema cuando lo consumes. El prana negativo le quita energía al sistema. Cero ni añade ni quita, se come por el sabor y el letargo. Así que... Si comes comida pránica positiva, la energía reverberará de forma dinámica. Particularmente, algunas de las cosas que son muy, muy positivas son la calabaza blanca. La calabaza blanca es muy, muy positiva. Tú creo que estos días solo la cuelgas frente a tu casa o rota en tres esquinas del camino y se lo das al búfalo, pero no te lo comes. No, esto es para ser comido. Debido a que esta verdura tiene una energía pránica tan alta, la pones delante de tu casa para que haya una buena energía. Pero si hay tanta energía en ella, ¿no es bueno ponerla en ti? Es bueno ponerla en ti, especialmente si consumes. Hay muchos experimentos sobre esto. Si consumes un vaso de jugo de calabaza blanca todos los días, el número de células cancerosas en tu cuerpo disminuirá dramáticamente. Y verás claramente que la agudeza de tu intelecto se potenciará. Especialmente los niños deben beber jugo de calabaza blanca. Con el consumo diario de calabaza blanca, verás claramente que tu mente parece ser más clara y aguda. Esto se notará a las pocas semanas de consumir la calabaza blanca. Verás por la mañana tomas café, te da energía con agitación. Si bebes un vaso de jugo de calabaza blanca, te da una enorme cantidad de energía. Al mismo tiempo, te mantiene muy, muy tranquilo. Uno debe consumirlo tanto como pueda. Pero aquellos de ustedes que son asmáticos o susceptibles a los resfriados y la tos, tales personas, si consumen el jugo de calabaza blanca, pueden tener resfriados inmediatamente porque enfría el sistema. Así que si existe un problema de este tipo, estas personas siempre deben añadir un poco de miel o pimienta al jugo de calabaza blanca y consumirlo. Esto neutralizará el efecto de enfriamiento de la calabaza blanca hasta cierto punto. Cuando comíamos para sobrevivir, comíamos lo que fuera que pudiéramos tener en nuestras manos. Ahora que tenemos opciones, tenemos que elegir lo que es mejor para el cuerpo. Si no elegimos así, entonces de alguna manera viviremos y nos iremos. Todas estas cosas son relevantes solo para aquellas personas que se esfuerzan constantemente en cómo mejorar su vida, en cómo rendir un poco mejor, cómo abrir otra dimensión de la vida. Si estas preocupaciones están ahí, entonces qué tipo de comida o combustible pones en esta máquina es muy, muy importante.